X, -lops. X, -lops. X, X, <tose> Se y todas esas rosas se marchitaban, baby qué pasó, mi corazón desangrada, todos mis demonios se desataban, ¿dónde fue mi luz? Ya no queda nada. Baby, que pasó? Mi corazón se desangraba. de fue mi luz, ahora ya no me queda nada. Me vas a llorar si al final muero mañana. Si me vuelvo malo, no me culpes más por nada. A veces te quiero, pero luego se me pasa. A veces te pienso y tu recuerdo me así Sé que esto no es fácil, chica, por eso me cansa. Y yo la botella para no despertar mañana. Tanta decepción y contigo ya no renta. Niña, mi corazón no. No lo compres no está en venta vaso de ron por cada puta tragedia Hoy mis niños muertos salimos rotos de fiesta Voy a contratiempo porque el tiempo se me acaba Ves esas pistolas es con las que ella disparaba Ya sé que el amor siempre se pierde o se gana Ya sé que el amor siempre se pierde o se gana Ya sabes bebé que se nos acaba el tiempo Mírame a la cara y dime no quiero un intento Ya no queda amor solo me queda el lamento Todos mis demonios me comieron por dentro No me llores más O me vendas más el cuento Hoy mi corazón Se me ha ido para el infierno Otra noche más Que no duermo sin tus besos Otra luna más Que llora por mis tormentos Todas rosas Se marchitaban Baby, ¿qué pasó? Mi corazón desangraba Todos mis demonios Se desataban Donde fue mi luz? Ahora ya no queda nada Baby, ¿qué pasó? Mi corazón se desangraba ¿Dónde fue mi luz? Ahora ya no me queda nada Me vas a llorar si al final muero mañana Si me vuelvo malo no me culpes más por nada Otra noche más bajo las luces me siento El tiempo pasa pasar no sé cómo acaba esto Quiero ser un rostar, pero no sé si te pierdo Si acabo el ya que a las estrellas te llevo Ya sabes bebé que se nos acaba el tiempo Mírame a la cara y dime no quiero un intento que el amor solo me queda el lamento. Todos mis demonios se me comieron por dentro. No me llores más o no me vendas más el cuento. Hoy mi corazón se me ha ido para el infierno. Otra noche más que no duermo sin tus besos. Otra luna más que llora por mis tormentos. Otra noche más que no duermo sin tus besos. Otra luna más que llora por mis tormentos.